Marta, buen día, que andamos estresados con los no, cuadernos, Dios, no, cosas, todo, solo no. guardapolvo. Marta, buen día. Buen día, buen día Naomi, buen día Carlitos, buen día a toda la audiencia de Lv 7 y así es, exactamente, estamos culminando este mes de febrero, terminamos con el carnaval y todo esto, pero se nos viene un inicio de una nueva etapa, viene escuela, trabajo, todo ¿Y, ¿Y qué pasa? Empezamos con, con todo esto y, y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy preocupante, diría yo. A ver. Eh, se trata de que de cómo salir de la depresión. Muchas mm. veces, bueno, como les dije, estamos culminando este mes, se viene todo un inicio de año lectivo y ¿qué pasa? Nos sentimos así decaídos, cansados, estamos como bajoneados, diría y cómo pero yo lo voy a hablar desde el punto de vista desde las energías no voy a hablar desde el punto de vista médico ni tampoco psicológico sí sí porque porque si hablamos de energía estamos hablando de de una energía baja pero qué es lo que produce realmente esto o sea la depresión desde el punto de vista energético sería un estado mental sí algo que nos lleva a tirarnos y, bueno, tiene por ahí su origen. ¿Y qué es lo primero que, que debemos hacer? O sea, hay gente que por ahí está con una depresión tan, tan fuerte que esto es, y, y hablo o sea muy seriamente, ¿por qué? Porque es un tema demasiado, demasiado peligroso, diría yo, que muchas veces provoca hasta la muerte, porque... Eh, hay gente que por ahí no puede salir de la depresión y se empieza con un, un tan solo un hecho de tristeza, sentirnos como abandonados, como que no estamos bien y no sabemos qué realmente nos pasa. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para identificar esto? O sea, nos vamos primero al origen, al punto de inicio de todo esto, que sería identificar el problema, ¿sí? ¿Por qué yo me siento así? ¿De dónde viene esto y a qué se debe? O sea, tener en cuenta eh, las personas, las personas con las que estuvimos en una relación, o quizás viene por ahí por ciertas cosas que tenemos también desde la infancia que nos llevan a, a sentirnos un poquito así depresivos, ¿sí? Pero como les dije, bueno, primero identificar el origen. Muchas veces tiene un origen... Eh, por ahí estuvimos en, en contacto con alguien, se terminó una pareja y creemos que el mundo se nos viene abajo y no, no es tan así, o sea nos encerramos en un mundo que es totalmente mental, que es nuestro, o sea es un estado mental nuestro y que nosotros mismos debemos matar, sí que, que no, no tenemos por qué estar encerrados en ese mundo, que sentimos, como si estuviéramos dentro de un idioma y donde se identifica nada más que ese problema o sea, esa persona por la que yo me siento así, depresivo que no me puedo levantar siento que todo, todo se termina o también que me que no se puede llegar hasta la falta de alimentación no tengo ganas de comer, no tengo ganas de salir, muchas veces ni ni de la eh, higiene personal de cada uno, no cuidamos ¿Por qué? porque nos sentimos Así. Y como les dije, es muy, muy peligroso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Identificamos. Si por ahí nos sentimos depresivos por una persona, tener en cuenta, primero, que si alguien realmente me quiere, no me haría sentir así. O sea, no me haría daño. ¿Sí? Identificar eso. Sentir amor propio. O sea, yo soy una persona muy valiosa. ¿Sí? Identificar eso. Y eh, si sí, nosotros sabemos también, que también darse tenemos... cuenta, digo, Marta dice, bueno, una cosa es estar bajoneado, eh, porque, porque, me, porque me pasó algo con una chica, con un chico, o con, con algo, con algo laboral, con algo que, una frustración de algo que no pasó, eh, y otra okay. cosa es la depresión, que ya ahí estamos hablando de algo mucho más intenso, ¿no? porque empieza a aparecer algunas algunas cosas. Donde ya no queremos eh, salir Ya que hay como marcadas dos Esto de, de quedarse por ahí Más tiempo en la cama que deberíamos estar Ya no queremos levantarnos en el horario normal Digo, ya ahí empezar No solo alimentar el espíritu Sino que cuando aparece, me parece algunas, algunas llamadas Empezar a ver si podemos tener la posibilidad De ver a un psicólogo que nos ayude un poquito ahí en la parte me, la parte mental además del espíritu no es decir bueno espiritualmente no me siento exactamente bien. sí sí exactamente por qué porque eh, por ahí mucha gente lo escucha y dice no pero esto no me pasa a mí yo no para mí no es importante el tema pero tenemos conocidos tenemos eh, a veces en nuestra misma familia alguien que por ahí está pasando por esa situación y tenemos que estar alertas alertas a todos los síntomas ...a ver a qué... Por qué, se, ...por qué proviene esto, ¿sí? Y tratar de ayudar, de ayudar a esa persona... ...a ver el mundo real, o sea, el mundo donde estamos viviendo... ...que no se encierre en esa situación de decir... ...bueno, yo me identifico con este problema... ...y no puedo salir de más allá, o sea, no veo más allá... ...de todo esto, lo que me pasa... ...de que por qué me pasa esto a mí, que por qué... ...si es por alguien, por qué me dejaron, por qué me pasó esto... O muchas veces digo, no, no tengo fuerza, no tengo eh, no tengo suerte, y bueno, y me voy tirando y tirando, son pequeños síntomas que me van llevando a esto, y esto es demasiado, demasiado peligroso, ¿sí? Y muchas veces no, me interesa la edad también por ahí, a estar atentos eh, en cuanto a niños, adolescentes también que pasan esta situación, porque empezamos con pequeños síntomas, como decías vos, Carlitos, pero que van produciendo hechos mayores. A tener muy en cuenta esto. Bueno, y como les dije, eh, ¿cómo salir? Valorarme. Primero y principal, valorar eh, lo que yo soy y lo que tengo. Y quizás tengo mucha gente alrededor que me quiere, que me ama y que hace todo, todo lo posible por demostrarme ese amor, pero yo estoy como cerrado en eso y no veo nada más que el problema. ¿Sí? O sea. Eh, qué se hace, no, no se ve más allá de, de lo que yo siento que me pasa, sí eso, y tratar de, de hacer ver a la persona, y decir bueno ya ahí está esto, eh, eres importante, puedes hacer esto, y empezar con pequeños cambios, sí, si yo me siento en ese estado o empezando ese estado que empezar a hacer cosas positivas, sí y a, aunque no tengamos ganas aunque por ahí, bueno, yo me quiera quedar más tiempo en la cama y diga no, yo no tengo ganas hoy de salir de, de ir a la escuela, ni de ir a trabajar, nada pero que, o sea, depende de mí mismo, de mi estado mental, de, de, de lo que yo tome posición sobre esto, ¿sí? decir, no esto no me va a, a terminar o a mi hasta la vida, puede ser, ¿sí? Eh, tengo que frenar tengo que ponerme en positivo y tratar de decir, no, yo de esto voy a salir y salir, sí, o sea, pensarlo, hacerlo, decretarlo y bueno, y salir, sobre todas las cosas salir. Y por ahí decimos, es tan fácil, o sea, la persona que lo está pasando, realmente va a decir, no, pero no es tan fácil como lo dicen, y es verdad, o sea, no, no es tan, tan fácil como se lo dice, pero hay que intentar pequeños cambios. Mejoran el, el estado, ¿sí? Eh, empezar así. ¿Con qué tienes cositas? A mí me gusta, por ejemplo, tomar un helado. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, yo hoy tomo ese helado y con ahí no me siento bien. Bueno, descansar un poquito después. Sí, me gusta... Por más que sea mínimo, mínimo esos cambios es muy bueno, ¿sí? Para salir... Cuidar el cuerpo, sobre todo las cosas. Yo no me puedo abandonar mi cuerpo, sí, eh, porque muchas veces nos tiramos y no existe nada más y bueno, no, no cuido hasta hasta mi cuerpo. ¿Entiendes ahí? Entonces, bueno, ¿cómo Marta, hacer para salir? Sí, Marta, sí, estamos ahí muy cerquita de, de la pausa, llegando a las siete y media. Lo importante acá también, más allá de lo que también claro. mencionaba Carlitos, del de, de tema espiritual, si se quiere, para para poder alcanzar y cómo, uh -huh. cómo poder a veces colaborar desde afuera, también entender que eh, si hablamos de depresión, con, con lo que eso implique, con lo que significa, el peso que tiene la palabra, si sabés que alguien... Está pasando por alguna situación de, de algún problema, más allá de un bajón, sí, más sí, allá sí, claro, de eso, hay claro. algo que, que ya aplica a la parte de salud mental. Hay un número al que se pueden comunicar que es el 0800-999-0091. 0800-999-0091. Las 24 horas, los 365 días del día, del año, perdón, pueden eh, comunicarse a ese número. Ya cuando sentís que no es solo un estado sí. de ánimo, claro, no, ya no, no es solo algo espiritual, como decir, algo me está pasando, um, ¿sí? me estoy ahogando, eh, bueno, empezar a buscar ayuda de todas las maneras. Esto es para, por ahí, algo sí, sí, eh, sí. Más, más espiritual, pero para los que estén pasando ya lo, la parte de, de, de ese tipo de sensación y que ya viene algo más preocupante, bueno, hay que pedir ayuda. Trajiste un tema a la mesa que es, que es fuerte eh, y que preocupa a veces, porque en este último tiempo eh, se está destacando mucho el tema de, de, del estado de ánimo en los jóvenes, sí. muchísimo en los jóvenes, en los niños, eh, uh. ya en determinada edad em empiezan a sentir eh, ese, ese, esa presión de la sociedad, tanto el en la escuela, bullying, el bullying, sí. empieza a aparecer eh, en el trabajo muchos jóvenes que no consiguen trabajo, uh -huh. muchos jóvenes que no pueden avanzar, entonces ahí empieza... A sentirse alguna preocupación en los adultos mayores, en los adultos también. Bueno, esto es todo un tema. No escapa, no escapa no, a las La verdad es Exactamente, sí. un tema bárbaro a la mesa y que, que, que, bueno, estaría bueno seguir charlando, pero ya no tenemos más tiempo. No, pero, bueno, hay que tratar sobre todas las cosas de ayudar y de sí. estar atentos, como dijo Naomi, y, bueno, si vemos que ya esta situación se torna un poco más difícil de mm. llevar, bueno, ya acudir eh, a una consulta o algo más específico en cuanto a los médicos sí pero es muy importante estar atentos a estos síntomas y uh -huh. ¿sí? bueno y si es algo espiritual tratar de salir y de seguir adelante siempre siempre o sea todos tenemos dificultades pero lo importante es seguir caminar y caminar hacia adelante sí o sea cada día que pasa es un día diferente y tenemos que vivirlo como si fuera el último así a full Gracias, Marta, Así. como siempre. Nosotros te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Excelente día para toda la audiencia y para ustedes en especial.